Eh, en directo desde Murcia. Tricentésimo, cuadragésimo. ¿Dime si se ve horizontal o vertical? ¿Se ve girado? No, pero sí. Se, se ve mal. ¿Quieres que se vea vertical? A ver. Que se así. ¿Sí? Pues 144, sí. La decidme si se ve bien. Decidme si se ve bien o se ve girado. Estamos en el día tricentésimo, cuadragésimo cuarto. No, trigese, tricentésimo. Sí, cuadragésimo cuarto. Día consecutivo de protestas. Vamos. Con Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma Prosoterramiento. La televisión de Cecilio Feam me ha pedido un receso y, lógicamente, quien manda, manda. Bueno, eh, merece la pena celebrar los raticos como estos porque gracias a estas, a estas, a estas, a estas estrategias pues hemos, somos capaces de cumplir hoy 344 días. Nos acercamos al año de movilización diaria sin que ni el mal tiempo, ni el calor, ni la lluvia, ni el frío nos haya hecho suspender ni una de las concentraciones al final en el mes de julio nos planteamos si seguíamos o no eh, con vistas a la, al periodo vacacional a lo que mucha gente bueno, pues tiene ocasión y, y tiene la posibilidad de, de pasar un mes fuera de ese ámbito lo cual es lícito y a pesar de que eh, fuera previsible una menor afluencia, pero hemos mantenido todos los días esta movilización. Yo me he paseado esta tarde antes de... Uh, hace un par de horas, me está dando un paseo por ahí, y desde luego es evidente que la obra del soterramiento ya sí se puede decir que se está haciendo. Han desaparecido las vías viejas, en la playa de vía no queda nada más, que, nada más que el balasto, únicamente queda la vía provisional, que además la doble S que tenía para que el tren pasara por el mismo paso a nivel, se ha aliviado y vamos, yo he sido testigo del, del paso de dos trenes altarias procedentes de Cartagena y, el, y la entrada es absolutamente normal. Nos podemos felicitar, no quiero ser triunfalista, pero sí quiero saborear con gusto lo que estamos teniendo. El tren, el tren de alta velocidad no va a llegar sino cuando sea soterrada, soterrado. La vía provisional fuera del ámbito de soterramiento es para los trenes actuales, que no son pocos, más de 90 trenes, ...muchos de ellos de mercancías peligrosas... ...como son los que proceden de Combreras... ...con esos trenes butaneros... ...que da miedo de verlos pasar... ...esos noventa trenes... ...están pasando por el mismo paso a nivel... ...para que con esa... ...con esa maña, con esa habilidad... ...no puedan decir que es un paso a nivel... ...nuevo y tenemos el mismo paso a nivel de toda la vida por el que van a pasar los trenes que venían circulando. Con esas perspectivas, pues yo creo que podemos sentirnos satisfechos, porque aunque esto haya ocurrido por un cambio de gobierno eh, que se ha hecho de la manera legítima, que se ha hecho con una moción de censura, que me parece que es incuestionable, por mucho que le pese al Partido Popular, a pesar de todo... Esto se ha conseguido porque hemos mantenido nuestra movilización ya cerca de un año y es una movilización ejemplar de la que se habla, incluso más que aquí, fuera, fuera de Murcia. En toda España se conoce nuestra movilización y esta plaza del soterramiento, que es el paso a nivel, es un lugar simbólico que, eh, bueno, pues... Eh, Incluso quien no lo conoce, eh, cuando eh, la gente que ha hecho viajes y ha ido con el no al muro o con la camiseta de soterramiento en Valladolid, en Galicia, en los Pirineos o donde sea, somos conocidos porque estamos protagonizando una movilización ejemplar por necesaria, justa y por el método de lucha pacífica y no violenta. El jueves pasado, el jueves pasado, el día 9, eh, no pude venir y me atreví a mandar, Cecilio Menor Corpuso, un mensaje escrito, que también estaba en la torre, eh, un mensaje eh, de sonido, de voz, he eh, dicho escrito, porque escrito lo tenía y lo leí, un mensaje de voz que eh, le quitó tiempo al concierto del jueves y eh, alguien cuando lo oía decía ¿dónde está Joaquín? bueno pues son las virtudes de estos medios de Cecilio Feam o que nos está haciendo un servicio magnífico eh, estamos viendo los frutos de la movilización pero yo no quiero ser triunfalista no tenemos nada conseguido aunque alguien haya dicho que lo estamos consiguiendo o que está conseguido, yo no me, no, no me agarro a esas palabras. Tenemos, por eso tenemos que seguir la movilización. De momento hemos conseguido que la Unión Europea, en su boletín oficial, que es el diario oficial de la Unión Europea, haya publicado el día 6 de este mes la licitación de la fase ...de la estación Barrio Mar y de Barrio Mar a Los ...y finalmente el día 9 el boletín oficial del Estado le dio el respaldo definitivo... ...los plazos que se dieron en aquella ocasión eh, que eran muy cortos... ...porque del día 9 que era el, el, cuando se publicaba en el boletín oficial del Estado... Las empresas tenían de plazo hasta el día 31, era poco más de medio mes de agosto, que es el mes de vacaciones, en la que las empresas que no cierran están con la mitad de la plantilla y están funcionando en bajo mínimo y las empresas han pedido una ampliación de plazo. Alguien ha querido leer eso como un retraso, pero en nuestra opinión, no lo leemos como un retraso, sino que es el tiempo necesario para que fue, puedan una empresa hacer una oferta, un, una oferta seria y bien calculada. Muchas veces las empresas hacen ofertas temerarias y pudiera haberse dado el caso que por haber tenido un plazo tan corto, alguna empresa pudiera haber hecho una oferta de estas temerarias. De manera que tenemos un plazo mayor para que las empresas puedan eh, hacer la oferta y la apertura de plicas, en vez de ser a mitad de, eh, de octubre, pues será eh, a finales del mes de octubre. Con lo cual, el plazo se ha alargado, no llega a un mes, pero eso nos garantiza que las ofertas puedan estar ajustarse más a la realidad y eh, huir un poco del peligro de una oferta temeraria hecha por las prisas eh, bueno esta es la situación esta es la situación pero a pesar de todo las prisas nos nos recomen y eh, ...querríamos que todo sucediera más, más pronto... ...sin embargo, yo creo que... ...el balance no puede ser más positivo... ...porque en este momento podemos asegurar... ...que el AVE no llegará en superficie... ...y lo podemos decir porque en la vía provisional... ...no hay ni tercer hilo... ...ni hay instaladas catenarias... ...es cierto que tenemos los pies de las catenarias todavía en pie. Le hemos pedido al delegado del Gobierno que deben desaparecer. Él me ha dicho que ha dado la orden a DIF y que como estamos en periodo de vacaciones no se ha hecho, pero me ha anunciado que el desmonte de los postes de las catenarias se van a producir de manera, de manera eh, rápida. Yo me he dado esta, esta tarde un paseo pensando que hubieran empezado el desmonte, pero no. No han empezado el desmonte, tan solo hay una, un poste en el suelo, en las cercanías del colegio Pérez Cárcel, pero el resto siguen en pie. Por otra parte, el AVE cuando venga llegará soterrado y tenemos en el, en el boletín oficial del Estado que la fase de la estación que es la fase más costosa, son 36 meses lo que tiene de plazo para ejecutarlo, pero en un primer momento la empresa que se lo quede, tiene la se queda la uh, se le adjudica la obra con la condición de que en 15 meses estará hecho una primera parte de esa estación, los andenes, a 8 met metros bajo el nivel de la calle. De manera que al cabo de 15 meses después de que se adjudique, que puede ser a finales de año, los andenes del, del AVE soterrado pueden estar hechos. Eh, es, una, es una perspectiva halagüeña, pero en el año 2020 el AVE puede estar en la estación del Carmen soterrado, aunque no esté hecha toda la estación. De todas, formas, de todas formas, Santiago el Mayor, Santiago el mayor que nos cabe el orgullo de haber sido bueno los protagonistas de, de la movilización, podemos estar orgullosos de ello, pero no somos ni el ombligo del mundo ni el ombligo del soterramiento. El soterramiento es mucho más que Santiago el Mayor, el soterramiento son... Siete kilómetros de obra que empiezan en los dolores y terminan en los duermas. Con que se nos resuelva el problema a nosotros, no está resuelto el problema del soterramiento. Alguien, no, tome, no me lo toméis a mal, puede decir, o puede pensar que mis palabras sobran. Y efectivamente, la solidaridad es algo que aquí se respira. Hemos estado apoyando... Eh, luchas como la nuestra en otro lugar hemos apoyado la constitución de una plataforma similar a la nuestra en Totana que ahora mismo están encerrados en el ayuntamiento hemos ido a Granada como fuimos para apoyar la lucha de ellos y nosotros estamos apoyando el soterramiento en su conjunto desde los dolores hasta duermas, de manera que cuando tenemos ...tenemos la, en la primera fase que termina en nuestro paso a nivel... ...tenemos que tener la perspectiva mayor de qué va a pasar... ...qué va a pasar en el paso a nivel nuestro... ...pero qué va a pasar también en el paso a nivel de Barrio Mar... ...en el paso a nivel del Camino del Badel, ...qué va a pasar en, en Londuermas que el AVE va a atravesar el pueblo... ...hay una visión de conjunto... Y creo que eh, tenemos, no podemos ceñirnos al terruño nuestro en exclusiva y tener una visión de conjunto. Por eso, eh, la lucha tenemos que mantenerla y tener una perspectiva global de toda la obra. En principio, a final de año, podemos tener la, el resto de, de las obras licitadas. Y a partir de ahí, tenemos que seguir fiscalizando y controlando los plazos, como estamos haciendo en estos momentos viendo cómo las, las máquinas eh, pantalladoras están haciendo su trabajo, ya hay dos en, en días próximos habrán cuatro y el ritmo de la obra será mucho mayor y, y esa es la realidad que debemos disfrutar sin, sin bajar la guardia y sin eh, pasar ninguna ninguna raya roja aquí nadie ha cedido nadie ha cedido ni nadie se ha vendido a nadie lo puedo decir con el orgullo que me dan 30 años de lucha que algunos, los más viejos sí, los más viejos llevamos en esta lucha y ha sido con gobiernos de todo color nos hemos enfrentado a alcaldes socialistas y alcaldes del Partido Popular, que son los que han gobernado en Murcia. Algunos de nosotros no lo llevamos en nuestro escudo de armas, pero hemos hecho denuncias a nuestro alcalde por prevaricación, a nuestro presidente de la comunidad, a los directivos de ADIF, y eso lo hemos hecho, sea del color que sea quien gobierne, porque gobierne quien gobierne, el soterramiento se defiende y esa ha sido nuestra lucha. No podemos perder la unión. Nuestra fuerza está en vosotros. Cada uno de vosotros, de los que estáis aquí esta noche y otros que no están, porque tienen también legítimo derecho a disfrutar del mes de vacaciones, sois los protagonistas y los que habéis conseguido lo que vamos a conseguir. Nadie baja la guardia y nadie se vende a nadie. Y lo digo con dolor porque aquí, en esta plaza del soterramiento, en la que hemos llamado embusteros, trileros, mentirosos a quienes nos gobiernan, aquí se ha faltado a la verdad. Y se ha dicho, se han hecho afirmaciones faltando a la verdad, diciendo que aquí nos hemos vendido a no sé qué partido. Eso es falso y lo tengo que decir con el orgullo que me da de saber que estamos en donde estábamos y frente a quien gobierne porque la plataforma es independiente, no recibe consignas de ningún partido ni, de, ni defiende intereses que no sean los intereses generales de nuestros barrios y de la ciudad de Murcia. Lo digo porque a veces, hace 50 años, de que, del mayo del 68 en Francia, el lema de aquel mayo era, seamos realistas, pidamos lo imposible. Si ayer realiste te mandé lo imposible, decían los franceses. Pedir lo imposible era una utopía en aquellos momentos, eran los años de la comuna de París, ...y de la última revolución burguesa... ...pero ahora mismo... ...lo que estamos pidiendo aquí... ...es posible... ...estamos pidiendo lo posible... ...y lo realizable... ...no estamos pidiendo ninguna utopía... ...que no sea realizable... ...es más... ...yo creo... ...que no podemos pedir lo imposible en este momento... ...lo que estamos pidiendo es... ...que se cumpla un convenio... ...que se firmó en 2006 y que estaba inédito, estaba sin cumplir, y se lo pedimos a, go a gobierne quien gobierne y sea del color que sea. De manera que, a veces, con lo que llamamos la libertad de expresión, a veces nos armamos de un argumento que decimos yo voy a decir lo que pienso y soy libre para decir lo que quiera. Pues bien, la libertad de expresión tiene un límite. Y en esta familia, que hemos dicho trileros, embusteros y manipuladores a nuestro gobierno, no se puede utilizar la herramienta que ellos han utilizado con nosotros. Nosotros, esta familia, no puede mentir, no puede manipular y tiene que guardarse los dados y el pupilete del trilero. Lo digo con todo dolor y con toda seriedad. terminar, no quiero alargarme más, seguramente me ha alargado demasiado, pero para terminar quería recordar unas palabras de Antonio Machado, por boca de un personaje suyo, Juan de Mairena, un maestro, que decía a sus alumnos decía a sus alumnos la libertad no es decir lo que no es decir lo que pienso. La libertad verdadera es pensar en lo que voy a decir. Por favor, pensemos lo que decimos. No faltemos a la verdad y no deshagamos lo que aquí hemos conseguido, que es fruto de la unión. Muchas veces hemos cantado, el pueblo unido jamás será vencido. Pero eso no solo hay que decirlo, hay que mantenerlo con hechos. Y aquí... El divide y vencerás al único que beneficia es al Partido Popular, que es el que ha hecho este desaguisado. Nada más y muchas gracias. El pueblo unido jamás será partido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Jamás será vencido. Pues hasta aquí las palabras de Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento. Y ahora la gente está formulando preguntas a Joaquín para que pueda responder. Hoy, como veis, la afluencia pues algo mayor que otros días. Bueno, hay que recordar que las protestas comenzaron semanal, semanalmente en junio del 2012 y en septiembre, el 12 de septiembre pasado, la gente dijo que todos los días sería martes. Vamos a ver. ...los vecinos están preguntando... ...sobre la asamblea... ...y la asamblea, la pasarela... ...a Joaquín Contreras... ...¿cuál es la postura... ...sobre esa pasarela... ...es lo que le están preguntando... ...a Joaquín... ...he dicho antes que... ...Santiago el Mayor... ...ni el paso a nivel de Santiago el Mayor... ...es el ombligo... ...del soterramiento... ...el soterramiento es una obra... ...mucho más amplia... ...son siete kilómetros y los problemas que resolvemos aquí tenemos que pensar que se tienen que resolver en todo el trayecto y con todos los ciudadanos de ese trayecto La pasarela, la pasarela es una obra que como otras, como otras se hicieron para la llegada del ave en superficie el primer interesado el primer interesado esto es un símbolo, a veces necesitamos símbolos, eh, es un símbolo del caciquismo y de la obstinación con que ha, ha gobernado y ha administrado las fuerzas de orden público un señor que se llama Paco Bernabé y del que no voy a poner adjetivos porque ya se lo hemos puesto muchas veces. La pasarela es para la llegada del ave en superficie. Para la llegada de la de superficie es un gabinete de alta velocidad que está ahí al otro lado y que está lleno de, de grafitis abandonado. Para la llegada de la alta velocidad es un edificio que se hizo a continuación de la estación al lado del jardín de, de los miudes. Todos esos edificios tienen que irse abajo, tienen que derruirse, tienen que derruirse. Porque, y, y los primeros interesados son los que los han cometido mientras esto esté en pie es un símbolo de esa cacicada de ese derroche de dinero público que han hecho nosotros hemos hemos dicho al delegado del gobierno que no queremos la pasarela y le hemos dado alternativas le hemos dado alternativas y, pero la pasarela en este momento de, de, no es el problema principal. El problema principal es cómo pasamos de un lado al otro de las vías. Imaginad que quitamos la pasarela. ¿Ya está el problema resuelto? No. El problema principal, por favor, el problema principal es pasar... <tose> si me dejáis, termino de, de explicaros la propuesta... El problema principal es pasar de un lado a otro de las vías. De momento, de momento, si no hubiera habido el cambio de gobierno, desde el 2 de agosto hasta cuatro o cinco años, esto estaría cortado radicalmente. Eso no va a ocurrir. Lo habíamos dicho muchas veces en la propia Asamblea Última o en, en, en mil ocasiones hemos dicho no vamos a permitir que el cierre en el paso a nivel. Únicamente dejaremos que cierren el paso a nivel cuando llegue la obra a este lugar. Pues eso es lo que tenemos en este momento. <coughs> tenemos la promesa del delegado del gobierno de que aquí solamente se van a cerrar, y no solo del delegado del gobierno, son los planes, los planes de fomento. Es, son los proyectos que han salido a licitación. Aquí se va a cortar el paso a nivel únicamente en el momento de las obras. Mientras tanto, ni, ni, se, ni habrá que buscar otra solución, ni la pasarela funcionará, ni los otros medios que se, que se busquen funcionarán. Pero el problema no es la pasarela. ¿Cómo pasamos durante ese tiempo de un lado a otro? Eso hay que seguir negociándolo con el nuevo gobierno, y hay que seguir negociándolo con el alcalde. El alcalde Ballesta y quien era entonces concejal de fomento, que sabéis que se llama Roque Ortiz, nos dijeron que iban a poner autobuses gratuitos. Que cada, cada 12 minutos o 10 iban a haber aquí autobuses para pasar. Los... déjame que termine, por favor. Aquello se ha llevado a las juntas municipales. Las juntas municipales se han... ...implicado... ...y ahora mismo están muy tranquilas... ...todas... ...porque estamos aquí casi un año... ...los vecinos... ...los vecinos... ...aquí concentrándonos... ...y ellos no se calientan la cabeza... ...pero es la solución... ...el paso de un lado... ...a otro de las vías... ...no es la pasarela... ...y tenemos que buscar cuál es la solución... ...cuál es la solución... ...tenemos que negociarlo... ...con, con, con el gobierno municipal que es el directamente implicado, porque las calles y la ordenación del tráfico es municipal. Los pedáneos, el nuestro, el, el, el de Santiago el Mayor, el de San Pío 10, el del, el del Progreso, el de Patiño, el del, el del Polígono de infante, el infante de Juan Manuel, el de Los Dolores, todos deberían, el del Carmen, estar presionando para buscar una solución. La pasarela es... Un muerto, es un monumento al absurdo, es un símbolo de caciquismo que hemos sufrido y nosotros hemos dicho que no queremos la pasarela. Como hemos dicho, hemos hecho una propuesta que ha sido fruto de un grupo de trabajo eh, que luego lo ha firmado un, un compañero nuestro que es Juan Vicente Mejina, pero que ha sido un fruto de trabajo de un, de un grupo de gente en el que le hemos dicho, <coughs> señores de Fomento, señores de Adif, vamos a plantear la posibilidad de que mientras las obras estén aquí, puedan hacerse de manera tal que se hagan en una parte y quede abierta en la otra para el paso de peatones y cuando esté en la otra se, se invierta el sentido y de manera que sea compatible eh, la obra y el paso no de vehículos, los coches irían por la ronda sur sino de las personas o de las madres que van con una silla de un niño o que tienen que utilizar una silla de ruedas para moverse. Esa propuesta se la hemos hecho, se la hemos hecho y en principio los técnicos los de ADIF ...dicen que no la firman... ...esa es la, esa es la situación... No digo, ...yo no digo que lo aceptemos... Estoy diciendo que hemos dado alternativas... ...las hemos propuesto... ...y los técnicos dicen que eso no lo firman... ...porque eso es una responsabilidad... ...que no quieren asumir... ...sabéis que el accidente de Santiago de Compostela... ...de hace unos años... ...buscaron una cabeza de turco el culpable es el maquinista y aquel fue juzgado y fue declarado culpable claro, el maquinista el sindicato eh, del sindicato del ferroviario no quisieron tragar, tragarse la píldora han reactivado la causa la han llevado a los juzgados gallegos y está en los juzgados porque el responsable no es el maquinista aunque se le fuera a la olla por un momento y no frenara la máquina el responsable es quien, el, el técnico que diseñó aquella entrada a Santiago. Y con esas, con esas previsiones, hoy los técnicos no quieren firmar eh, propuestas como la nuestra porque eh, pueden terminar en la cárcel en, en caso de un accidente. Esa es la situación, eso es lo que hemos hecho, porque no nos hemos bajado ningún pantalón y hemos presentado siempre alternativas. Eso es lo que tiene fomento sobre la mesa. Y eso es lo que en este momento los técnicos dicen que no firman, porque no es un problema político, dicen, sino un problema técnico. Toda esta es la solución, es la situación, perdón. Esta es la situación y estas son todas las teclas que hemos tocado. Y eh, en, en el momento presente lo que tenemos favorece todas nuestras tesis, pero tenemos el muerto de la pasarela y tenemos lo que es más grave, el problema de pasar de un lado a otro en el momento de, la, de, de las obras en este punto, que no es, es mucho menos de lo que nos podía haber caído. Pero es un problema que tenemos que resolver. Septiembre está a la vuelta de la esquina. Yo ya tengo dicho por el delegado del gobierno que ponga fecha a una visita de las obras, a las que podéis venir yo cedo mi puesto, vamos lo digo así de claro y en esa visita a las obras que será no solamente con políticos, sino que estarán técnicos de Adif estarán los técnicos que, que llevan para adelante los proyectos en ese momento nos dirán ¿cómo está la obra? Eh, ¿por qué es posible o no es posible? la propuesta que le hemos planteado y será el momento de seguir adelante luchando y planteando eh, que no queremos pasarela y queremos que se termine, que se, que se dé solución al paso de los, de los viandantes, de las personas, de un lado a otro, aunque sea por un periodo corto como es el periodo de, obra, de obras. Yo eso es lo que os tengo que decir. Nadie, nadie de la plataforma defiende la pasarela, naturalmente que no. Estamos dando alternativas y, y Adif, los técnicos de Adif nos han puesto, nos han dado la contestación que os he dado yo. El delegado del gobierno, a partir de que vuelva la, la vida a la normalidad después de las vacaciones, tendremos una visita in situ con técnico y él como delegado del gobierno. Y allí le podemos apretar y plantear todo eh, lo, lo que tengamos que plantearle. Yo es lo que puedo decir. No freno a nadie, pero eh, le digo las cosas como están. Juan está indicando que quien, está preguntando que quién firmó para ponerla algunos vecinos están mostrando su desacuerdo y la gente muestra que no quiere pasarela y no hay respuesta a lo que pasará con la pasarela parece no, no he visto se ha rectificado el plan y no he visto ningún ingeniero de Adif en la cárcel todavía me entiendes o sea que la decisión es del ministro el ministro pone y quita a los ingenieros pone al secretario general de Adif o a la secretaria general por lo tanto es una decisión política en septiembre bueno, va, vale. Por lo menos tener claro que es en septiembre Pero también es verdad que esto hay que quitarlo Y ese es el primer paso para exigir lo demás Ya está A mí me gusta. A, a, mí, me gusta, no, a mí me gustaría que estuviera, claro que estuviera claro que el primer paso Es quitar eso Por supuesto Y después ver a ver El paso aquí Lleguen las obras aquí la no, no, perdona. Si son ocho meses o un año... Ha estado siempre en contra de eso. Ahora que por qué ha cambiado. Ha estado siempre en contra de eso. Siempre ha estado en contra de eso. Siempre, siempre. no. Vamos a ver. A mí lo que me importa es decir, si son ocho meses o un año porque se alarga, tendremos que utilizarla para pasar allí. No la voy a utilizar. Entonces, ¿cómo pasamos? Por eso estamos, estamos pidiendo alternativas. Por eso estamos presentando alternativas. La, la, la, plataforma, la plataforma tiene que tener y plantear claramente a todo el mundo lo que se quiere hacer. Mientras no le pongan los ascensores a eso, no hay que preocuparse. Ahora lo que no hay que hacer es hacer corrillo y remover. No. No hay que hacer lo que quiere el PP. ¿Está habiendo un debate sobre la pasarela? Si sí, pasarela sí, pasarela no. No, lo que quiero yo es que haya objetivos comunes para poder trabajar y que no haya un objetivo por una parte y otro objetivo por la otra. Pero tenemos que esperar a septiembre, no hay duda de que vamos a esperar a septiembre, Mira, esa calle es mía. Vivo yo sola, mirad qué bonito es mi calle, que me impide hasta salir de la entrada. y estoy aquí callada ¿por qué? Porque es que tomaremos medidas. Pero yo lo que quiero saber es, si la decisión entre todos es esperar a septiembre y seguir trabajando, pero si se tiene bien claro que el objetivo es que eso se vaya, y el paso ahí. Y así se lo hemos pedido a Diego con esa, y así lo seguiremos pidiendo. eso es un paso... Pero eso, eh, el objetivo habla, Habla, habla. habla. Habla, habla por Eso será un objetivo. Pero no es el objetivo. está hablando Paco con Teresa? Eso. Teresa que está castigada. Espera, no, no, no, no, no, Ah, pues Oye, vamos a ver. El objetivo principal, el objetivo principal del soterramiento está conseguido. Eh, no, no, perdón, no está conseguido porque los cambios de gobierno van y vienen, ¿vale? Usted estará convencida de que está todo hecho, pero no, está, no estamos todo hechos, ¿de acuerdo? Entonces los pasos siguientes lo que queremos saber es cuánto tiempo los habitantes de Santiago del Mayor tienen que pasar por esa pasarela, que es un monstruo, pues da igual. ¿Me entiende? y si tenemos alternativas para poder pasar de un sitio a otro. Eso es lo que queremos saber. El símbolo este, si lo mantiene el Partido Socialista, será el mismo mamotreto y el mismo afrenta que nos hizo en su momento el señor Bernabé. Y estamos consintiendo... No, no, dime, dime, dime, dime, dime. No, no, no. El partido... Me da igual del partido. Me da igual. ¿Con quién? Perdona. ¿Con quién? Escúchame, ¿con quién, ¿Con quién se está negociando ahora esto? ¿Con qué partido? Con tu padre. Con tu padre no, perdona. Yo no sé si está vivo o está muerto, pero no está... pero no se está trabajando con tu padre. no No, no, no, no perdona, perdona. perdona. No, no, la plataforma no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Perdona, no, no, Esto no, es. Esto, no, no, no, no, Aquí lo tienes, habla tú por aquí. No vale. por habla por aquí, hostia. Vale, vale, vale, bien. vale, vale, vale, vale, vale. No Nada más. Que vale. vengas y lo expliques, que lo expliques aquí. Que lo expliques, hostia. Te he dicho que lo expliques. Y yo te digo que tú vas a Ya está, hombre. No. Perdona, lo que estoy, Perdona, compañero. Lo que estoy, lo que estoy pidiendo es, es unidad de acción, precisamente. Pues entonces, entonces ¿por qué hay división de opiniones si estáis diciendo que hay dos grupos? ¿Por qué? Se ve y se oye lo que... ¿Qué es lo que se ve y lo que se oye? No lo sé. ¿Qué es lo que se, ¿es qué hablar? ¿Qué es lo que se oye y lo que se ve? Si me lo dices, posiblemente nos pongamos de acuerdo para trabajar en común. No, está, no hay otra. Pero, pero si esto no lo aclara la propia plataforma, sí habrá división. Hasta fin de septiembre, qué es lo que quieres? Que te la suplemos. ¡Venga, ¿Eh? <risa> Bueno, aquí los vecinos siguen debatiendo entre los que aceptan la pasarela y los que quieren que la quiten, ¿no? Ya. vamos a ver. Bien, yo respeto a Joaquín no, como el primero, ¿vale? Claro, es que yo a Joaquín lo respeto como no puede ser de otra manera. Pero realmente, realmente cuando quiere hacer un frente común Que hable tú, déjale que hable sí, eres, tío, déjale que hable, coño. Y, sí, el, adoption, que un frente común y nos olvidamos de aquí. A mí la solidaridad me gusta bastante. Y si una vez que solucionamos esto nos metemos con el otros eh, otros soterramientos, otras obras del AVE, pues está bien. Pero yo lo que estoy pidiendo es unidad de acción. Que la plataforma nos ponga claramente a todos los que estamos aquí todas las noches, nos diga: esto es lo que vamos a hacer, queremos vuestro apoyo esto pensamos que hay que quitarlo, hay que quitarlo y buscar la alternativa. Por eso, si eso está claro, no tendremos por qué hacer grupos de opinión si lo sabemos claramente lo que se quiere hacer. Te lo ha dicho, ¿Sie bueno, tra dicho. dicho septiembre. Bueno, vale, vale. Tra dicho septiembre. Septiembre, estamos todos bueno, de acuerdo. Bueno, pues bueno, que cuando llega septiembre. septiembre, claro que estamos de acuerdo. Bueno, la pues, más aplaudido. Tú estás de acuerdo. Estamos de acuerdo septiembre. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Estamos de acuerdo septiembre. Sí, ya lo he oído. ¿Cómo que, a ver, ¿sabes? a ver, Paco, no, Paco, uno, uno dice que no la, a ver, esta noche no ha habido una asamblea aquí, podría, haber, ¿podría haber, haber, haber habido una asamblea, y no ha habido una asamblea, hemos asistido a, a Joaquín que ha dicho lo que ha querido, pues, lógicamente, pero no ha, no ha habido una asamblea, apenas ha habido a alguien que quería hablar, no le han dado ni la respuesta, o, o te han dado la respuesta, se ha hablado mucho, una no podemos, a ver, perdón, mira, no podemos, no podemos eh, confundirnos. Lo que acaba de decir Paco lleva para mí toda la razón. No vale decir que estamos en corrillos, que si no corrillos, etc. Aquí el que más y el que menos, lo que dice en un corrillo lo dice por aquí. Y si a mí me dicen cualquier cosa que he dicho en corrillo, yo la repito por aquí. Yo no me escondo jamás. Si llevo verdad como si no la llevo. Porque hay que decir lo que uno piensa y, si, y decirlo en alto. ¿Vale? Entonces, lo que ha pasado hoy podríamos haber aprovechado para haber hecho una buena asamblea. Y de asamblea nada. Apenas ha habido una pregunta se ha, se ha, se ha partido. Joaquín ya no está por aquí. Si no hay asamblea, si ¿Ve? no hay asamblea, Bien. Sí, puede... Momento, momento. A ver. Me está diciendo asamblea, aquí la compañera que estoy dando lugar a que nos vayamos. Yo no pretendo que se vaya nadie. Perdón, perdón. A ver. ¿Con quién cuenta la plataforma para apoyar lo que la plataforma pretende? Un momento, pues, por favor, no hablen. A ver, a ver termino, termino rápidamente. La pasarela no la quiere nadie. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿dónde está el punto de acción en contra de la pasarela? Aquí. Ten, ten también tu paciencia, por favor el punto ¿No? de acción está en los papeles ¿Todo, todo, todo, que le hemos llevado pues es que lo ha dicho ya, pues sí. pero bueno, el es que de ya a, que a, mi casa, a no, ver, dice Loli que el punto de acción está en los papeles que él se ha llevado a ver, los papeles que se han llevado que por supuesto, dice Paco, podía haberse hecho una lectura de ellos, podían habernos los dicho, tantas cosas se dicen aquí a veces que parecen sermones si el nos dice las cosas concretas sobre todo tú eres el que dices madre mía, Loli pero bueno, va, ah, bueno, vale, vale, vale, de acuerdo vale. a ver Loli, yo no he venido aquí nunca a dividir si tú dices eso, allá tú con lo que digas mira, si estamos todos de acuerdo en que la pasarela es la mayor humillación que nos ha hecho Bernadette, esa pasarela se hizo cuando no hacía falta había obras por hacer ...y no se las obras... ...y sin embargo se hizo la pasarela... Y, ...y se hizo de tal manera que no se terminó... ...no están los ascensores... ...no está terminada... ...¿por qué se hizo eso?... ...porque era la humillación mayor que nos podían hacer... ...era decir... io a vuestra casa... ...que habéis perdido la lucha... ...esa pasarela no vale para nada... ...aquí está Juan por ejemplo... ...que lo diga... ...por ahí no puedo subir yo... ...no es que no quiera... Es que no voy a subir ni mi mujer... ...y, es... y, y, y no va a subir nadie... sí. Si no vamos a subir nadie y estamos todos de acuerdo que eso es un mamotreto asqueroso, que para lo único que ha es para la corrupción y para la mentira, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo en la acción? Hagamos una asamblea y vayamos el, el 3, el 5, el 7, el 15 a Murcia, a donde haya que ir, diciendo estamos en contra de eso. Pero es que hay más, por si alguien no lo sabe. Si hizo... Termino, termino. Se hizo una asamblea. Loli, ¿Sí, Loli, antes me decía a mí que me callara, pero ahora estuve. Cógete el no, megáfono. No, no, no, Mira, no, no, Loli, no, no, hay una cosa. El otro megáfono los ha dado a no, quien los pedía. Venga, Antonio, este se le da agua al que lo pida. Venga, Antonio, vale, sigue, sigue, sigue. termino, termino. Para los que no lo sepan, es que tenemos algo a nuestro favor. Se hizo una moción el 26 de julio en el ayuntamiento... Propuesta por Vallesta y por Ciudadanos, que por supuesto ya sé que no se lo creen, pero la hicieron. Y la votó todo el mundo. Una, una moción votada por la mayoría. Esa moción tenemos si somos capaces de hacer las cosas bien. Es decir, esto hay que llevarlo a cabo, y si no, no haberlo hecho. Porque los que la propusieron son los de la derecha murciana. Y estuvieron de acuerdo. Eh, el PSOE, cambiemos, ahora Murcia, todos... ...estuvieron de acuerdo... ...por tanto si tenemos una moción... ...que se ha hecho ahí... ...o las mociones no valen para nada... ...o si no hay que decir... ...quitar la pasarela. ...y yo recuerdo y todos recordamos... ...que Joaquín nos ha estado diciendo todos los días... ...vamos a la moción que hay en el ayuntamiento... ...es necesario que estemos allí... ...y allí hemos estado... ...ahora tenemos que ir también si acaso va a decir... ...si no valen las mociones cuando hay una moción... ...grito aquí o se la tiro por el suelo... ...si vale la moción... Ayúdenos ¿no? para, para quitar eso. Por tanto termino, pero yo creo No es una asamblea, si ¿eh? luchando contra esto no vale. Es un debate que, que ha surgido. Está bien, pero es una reserva india. Nos han metido aquí y aquí nos quedamos. Termino. no, han hecho han dicho que a no van a denunciar si la quita. ¿Quién le firmó para pa hacerla se lo explique Joaquín y todos los que ¿Quién lo firmó? No dice el Pepe. Están todos. ¿Quién lo firmó? No fue yo. Sí, Paco. Paco, cuando, cuando dices de esperar a septiembre, ¿qué día? ¿1 o el 30? Vamos a ver, yo. No, necesito para hablar con este, no. Pues, no pero el, quiero, el, pero voy a decir dilo, lo que pino. Vamos a ver. Antes de Mira no, no sé si la, la pregunta yo, que le he hecho. Vale, vale. Espera, Paco. Estoy aprendiendo Paco? otra cosa que no sea la unidad de acción. Paco, Paco. Está claro. Pero la verdad es que a muchos de nosotros y a muchos de vosotros tenéis muchos interrogantes de cómo está llevando la dime, dime, espera, espera. No, no, ¿cómo, cómo se está llevando el asunto. Por eso ha habido corros, se ha dividido, unos dicen qué es lo que vamos a hacer si venimos aquí a comer patatas todas las noches o vamos a hacer algo más. Yo me alegro mucho de que Joaquín haya dicho que nos haya puesto ya diciendo en septiembre. Pues yo a partir de estos momentos volveré en septiembre, porque es cuando empieza la acción. Si nos piden que vengamos, nos tienen que dar una razón muy fuerte para seguir viniendo y defendiendo esto. Entonces, esa es, esa es la cuestión... Nos tienen que decir por qué tenemos que estar aquí todos los días. Hay que ¿Y por qué? Momento? Está me, es. Me, me aquí por qué? No no. por qué? por qué? por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? por qué? por qué? por qué? por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? qué? qué? por por cuando pueda venir. ¿Qué es lo que está diciendo la compañera? Solidaridad. ¿Quiere repetir lo que me ha repetido a mí para que los compañeros y ciudadanos sepan por qué tenemos que venir aquí todas las noches? Que es la duda que yo tenía. Tú me la estás aclarando, que creo que es importante que lo digas. El megáfono es tuyo, tú lo puedes decir. Y yo creo que eso es una, una acción importante también. Está hablando de muchos pasos a niveles. El que nos interesa es este, pero es verdad no, que hay más. No, pero bueno, no, no, no, no. Pues si estáis no, no, aquí no, no, no, no no, no, no, no, no. Estoy diciendo que estaba esperando yo una razón para venir todas las noches aquí. Y si la compañera. El convenio del 2006. Convenio. Conven... Y necesito hasta vos. Aquí estamos, somos la somos la plataforma soterramiento. Y estamos defendiendo el convenio del 2006. Soterramiento integral desde la de los garros, o sea, desde los dolores hasta los duermas. Por tanto, son que no, que siete pasos recuerdo. a nivel, siete pasos, no, no solamente no. esto. ¿De acuerdo? Y si solo estáis aquí, por los 500 metros eso estáis confundidos. Y lo importante ahora se está consiguiendo. Se están haciendo los proyectos, las adjudicaciones. No, no, no, no, no. Y cuando hay proyectos, hay presupuesto. Por favor, tened paciencia. Y aquí estamos para que se cumpla el convenio del 2006, para que cada uno pueda pasar por su calle Directamente no tenga que hacer un kilómetro o medio kilómetro hacia un lado o hacia otro para pasar. Es que es tan difícil de entender lo que pasa, lo que os ha pasado siempre, vecinos, es que solamente queréis los 500 metros de este paso nivel. Y os recuerdo que aquí no estamos solamente por eso. Y por supuesto que la pasarela no la queremos. No la quiere nadie. Y si Conseguir quitarla me parece estupendo. Conseguimos, conseguimos, conseguimos entre todos quitarla me parece conseguís, estupendo. Conseguís. Pero lo importante no es la pasarela lo mismo, sino que se cumpla el convenio del 2006, se haga el soterramiento. Eso es lo más importante. Y que sea un paseo y un bulevar ahí encima para todos. Desde una punta a la otra. Desde los dolores hasta no duermas. No se equivoquéis en otra cosa. Que se están metiendo los 500 metros del paso a nivel esto y eso no es solamente eso. Los que viví aquí me parece estupendo, pero para los demás no. Solidaridad, por favor. Solidaridad. Solidaridad. Lo vuelvo a repetir. Y unión. Lo que ha pasado esta noche solo favorece al PP. Estará mi, vamos, muriéndose de la risa, de la risa de la, del disgusto que estamos tomando aquí esta noche, por no decir otra cosa. Es un enfrentamiento y esto no nos favorece absolutamente nada. Es absurdo y ridículo. Pensarlo, por favor. Pensarlo. Hemos estado unidos un año. Hemos estado unidos un año. No dividamos ahora. No dividamos ahora. Por supuesto que cada uno tiene una idea y una forma de ver las cosas. Pero no es lo más importante ni la pasarela ni las ideas de cada uno, sino la unión conjunta de este movimiento vecinal que es bestial, que no se ha dado nunca, que no se ha dado en España jamás. Por favor, seguimos, sigamos unidos, es lo más importante, y lucharemos. Y si nos están mintiendo y en ocho meses no quita, o dieciséis, porque las obras se retrasan, siempre hay que añadirle un 4% más, eso lo sabemos todos o casi todos. Si las obras se retrasan, tendremos que volver a las calles, tendremos que hacer lo que haya que hacer como hemos hecho en el último año. Pero de momento hay que dar un voto de confianza a esos proyectos, a esas licitaciones y a esas adjudicaciones. Es lo único que tengo que decir. Por favor, un poco de respeto para todos. Para todos. Y cada uno efectivamente puede hablar y pensar lo que considere. Pero hay que tener un poco de coherencia y solidaridad, vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? Muchas gracias. No, no, habla directamente directamente, directamente, directamente. A ver, Paco, quiero responder a, a ti y a otras personas. Cuando cuando tú dices que nos digan por qué hay que venir aquí, yo te digo lo que yo considero. A mí no me tiene que decir nadie por qué tengo que venir aquí. Yo vengo aquí por mi propia dignidad. Y por la dignidad de la gente. ¿Qué ¿Están llamando a la policía? pelea? ¿Están a la policía? No, es más allá del, del coche de la, de la policía. <risa demiş Spritza> no, entonces. Ahora me va no. a echar el... Ahora es lo que aquí otra vez, Paco. Por favor. No, si, si yo lo voy a escuchar. No, ya está. Paco, te Decía que a, yo creo que a la gente nadie nos tiene que decir por qué tenemos que venir. A partir de ahora pero, sí, pero yo, Cecilio. A partir a de mí ahora no, sí. Y no, no, bueno, pues yo, muy, yo vengo que me parece muy vale, bien, Cecilio. Vale, me pues esa bien. Es mi postura. Mi postura es que yo vengo por la dignidad mía y por la dignidad de la gente. No me hace falta. Está conseguido lo que quería, vamos. Yo te doy mi postura. Luego, claro, la postura de que, de que esto. Se va, se va, bueno, se va porque ha a ya algo el otro lado del coche. La postura de que mostrar las diferencias favorece al Partido Popular, yo no estoy de acuerdo. Yo creo, yo creo que las diferencias nos, nos hacen fuertes. Si aquí algo nos ha hecho fuertes durante tantísimos días es venir y compartir nuestra diferencia. así que yo particularmente no le tengo absolutamente nada miedo pero me parece muy importante escuchar lo que me gusta y lo que no me gusta lo que me agrada y lo que me desagrada así que yo particularmente te digo, no tengo miedo me parece que nos fortalece y luego por otra parte lo que nos debe motivar o nos puede motivar a cada persona pues será algo diferente en mi caso es la dignidad propia y a Paco le he hecho una pregunta cuando Paco dice cuando Paco dice que esperemos a septiembre cuando Paco dice que esperamos septiembre, le he dicho al 1 de septiembre, al 15 de septiembre, al 30 de septiembre, a qué día es de septiembre. ¿A ah, fecha? ¿Septiembre? De todas maneras, vuelvo otra vez a <risa> repetir. A mí lo que me interesa es la unidad de acción, si hemos estado tantos días. Ha sido precisamente por mantener la <risa> dignidad por todo eso, pero los objetivos... Si nos han puesto esto, ha habido problemas con lo de las pasarelas, si la vamos a utilizar o no, y el problema del cierre del paso a nivel. Como no se ha puesto encima de la mesa una información con directrices claras, es lo que ha hecho desde mi punto de vista que haya habido divisiones, haya habido incógnitas interrogantes de la posición y de los cambios de criterio de personas que hemos estado aquí. Yo también he podido cambiar de criterio o no cambiar de criterio, pero yo no soy miembro de la plataforma y no he cambiado de criterio. Sigo manteniéndome en, la, en, en todo esto. Esto no se debe cerrar. Lo que no sabía, y ahora la compañera me lo ha dicho, es que tenemos que seguir luchando desde aquí a non duermas. Y si nos vamos allá, vamos a intentar soterrar en Lorca y si tenemos más, pues soterrar donde tengamos que soterrar. A mí me gustaría, y no lo he leído, sinceramente, el proyecto de 2006, a ver hasta dónde llega el soterramiento en el proyecto de 2006. Yo no sé si llega hasta Nontuermas, no lo sé, pero a partir de ahora lo voy a leer para saber dónde llegaba el soterramiento y cuáles las obras. Porque si se ha licitado hoy o hace poco desde el Carmen, Barriomar y hasta Nontuermas, no sé yo el proyecto de 2006 si eso lo contemplaba o no, no lo sé. Si lo contempla, lo, lo leeré y lo y se, seguiré trabajando. Y tampoco he querido yo ni ofender a nadie, lo que pasa que algún exaltado, pues, volvemos otra vez a lo mismo. No estamos acostumbrados, el pueblo español, a escuchar, simplemente estamos acostumbrados a insultar en primer lugar y hay que tener la suficiente tranquilidad y la suficiente hombría para escuchar y si uno se ha equivocado, rectificar en su momento. Pero el insulto está fuera de tono y fuera de todo, ¿eh? en, en asambleas, en reuniones y tal. Y si yo estoy equivocado, lo único que quiero es que me digan de que estoy equivocado para rectificar. Y si tengo que rectificar, rectificaré. Y si tengo que apoyar en una acción común, lo haré también, simplemente. ¿Alguien más quiere hablar? ¡No! Me había una pregunta. ¿Pregunta que hecho, Paco? ¿Esto es sí, sí. Paco, ¿me pregunta? Es, es, es que yo no lo sé. Es, hay que esperar al 1 de, de septiembre, al 3, al 5. A, yo al no 30. sé si será el 1, el 5, el 3 de septiembre. Simplemente que hay que esperar. Es decir, que hay que aguantar. Lo que teníamos claro es que el Partido Popular No cerraba las vías en septiembre y la Virgen de la Fuensanta. Yo no soy devoto, pero bueno, la Virgen de la Fuensanta no pasaba por aquí. La realidad es que por aquí la Virgen de la Fuensanta no pasaba y pasaba por Ronda Sur. Aquí teníamos 100 policías o 200 o 300 o 5 que eran suficientes para pegarnos dos hostias. Y no teníamos cojones ninguno a pegarle los dos hostias a las policías, ni a los presos. Pero gracias a Dios estamos en una democracia, a mí ha votado cambio, y ese cambio ha hecho que hemos echado al Partido Popular. Antonio, por favor, estoy hablando yo. Es que, es que sí, me está... sí, pero me estás dejando ¿De hablar, Antonio. Habla, habla, habla. Yo he procurado dejar hablar ah, a ti habla, a ti habla, perdona, todo el tiempo que per, necesito. Perdona, perdona. ¿Me quieres dejar lo inciso, por favor? Sí, sí, sí gracias. Pues... A ver, por favor, es verdad que estaba hablando yo, que estaba hablando Paco. Me estaban diciendo que es una pena, esto hay que tirarlo todo. Así que si alguien, eh, bueno, primero los que han traído, si se lo quieren llevar, bien. Y si no, pues... Eh, que se vea la fórmula de, de que no haya que tirarlo no hay comida, bueno, eh. bueno hemos dicho que hemos conseguido echar al Partido Popular del gobierno y con ese no, cambio no, la ha echao, no, la ha echao, no lo hemos conseguido no claro, me dice que no se ha conseguido echar al Partido Popular de Murcia sí de España pero no de Murcia bueno, bueno Pues este es el debate que se ha establecido aquí hoy debido a que bueno, hay bueno, una serie de vecinos que no quieren la pasarela y otros vecinos pues, prefieren esperar a ver qué sucede. Hemos echado al Partido Popular del Gobierno y con eso hemos conseguido de que se siempre que la Virgen no pasaba pase por aquí. Hemos conseguido echar a unos nacionales de aquí. Quiere decir, y estamos viendo que están trabajando y están haciendo unas obras de soterramiento. El Partido Popular nos estaba comunicando de que el ave venía en superficie. La realidad ahora es que viene soterrado o no viene. Entonces, están soterrando las obras, han hecho un se han metido el tren por medio y hemos conseguido de que traigan dos máquinas de bivalva que hay maquinaria, que los vecinos que verdaderamente están fiscalizando las obras están diciendo que esto ha cambiado. Pues vamos a esperar a que lleguen las obras aquí y cuando llegue la obra aquí hablaremos. La pasarela no la queremos. Pero pues no nos vamos locos con la pasarela y meternos con el gobierno del PSOE, que es el que está gobernando ahora mismo. Vamos a apoyarlo y vamos a ver cuándo termine la obra Cuando lleguen aquí las obras hablaremos de la pasarela. Mientras, como ha dicho Joaquín, están viendo la forma de, de que Adiv... ...cambio de opinión... ...que es difícil pero... ...para eso estamos nosotros aquí todos los días... ...estamos todos los días y nadie nos obliga a estar aquí... ...yo lo que siento vengo los martes y los jueves... ...pero cuando estoy fuera aquí... ...estoy con el corazón de todos los vecinos... ...porque veo la, la fuerza con lo que estéis aquí... ...entonces lo que no tenemos que coger es el megáfono... Para, ...para enfrentarnos... ...el megáfono para expresarnos... ...todos debemos de cogerlo... ...pero esto no es una asamblea... ...esto es una contracción de vecinos para estar hablando... ...entonces si habla un compañero... ...como no es una asamblea... ...no deberíamos de replicar, sino... O sea, ...cuando digamos que es una asamblea... ...pues decimos que una asamblea... ...cuando el que quiere una manifestación... ...porque pues la pronuncie... ...no necesita la plataforma... ...que decida que quiere una manifestación... ...que la comunique y punto... ...el que quiere un corte que lo comunique... ...pero no le eche la culpa a la plataforma... ...cuando la plataforma no está proponiendo... ...ni manifestación... ...ni otra cosa... ...la plataforma está diciendo... ...que las horas van bien... ...que hemos cambiado... ...y que vamos a mejor... ...o es mentira que teníamos aquí a la policía... ...hace dos días... ...o es mentira que la Virgen pasaba por aquí... O es mentira que la venía a superficie, ha cambiado, vamos a mejor, pues disfrutemos de ello. Bueno, pues estas, las palabras, no, digo, las, las palabras de, de Paco, que... Entonces Paco por eso cuando decía de esperar a septiembre yo pensaba que igual había una fecha no se sabe es decir no, hay que esperar que, el, que... el siguiente paso digamos que hay que esperar el siguiente paso después de la vuelta de vacaciones yo no de vacaciones es decir se ve que yo no lo sé pero se ve que digo con esa como bueno es civil la palabra, ha preparado puesto a la plataforma hace una revisión de las obras a ver cómo va, y se ven que en septiembre no sé la fecha ni nada no estoy aunque esté la plataforma yo no sé la fecha concreta por pues, eso quiero ¿no? decir que no hay una fecha pero que en el transcurso no en el transcurso en el de septiembre pues se ve que, que igual que es cierto que tenemos una una Vivalva ahora mismo ha venido la segunda rival ...y la segunda vez está ahí y no está funcionando, yo no la he visto funcionar... ...pero sí es cierto que le preguntamos a los vecinos más cercanos... ...y están muy contentos porque las obras antes iban más lentas y ahora más rápidas... Y, ...y le están fiscalizando qué es lo que estamos haciendo... ...estamos viendo que los camiones han quitado todas las vías... Bueno, ...los camiones no, han quitado, han quitado yo todas las vías... ...y los camiones están quitando la, el balastro... ...para trabajar las bivalvas, pues decir que vamos muy bien... ...¿qué quisiéramos? La pasera afuera, pero... ...tampoco nos vemos lo loco con ella... ...y respecto a San Pío y Barrio Mar... ...que lo que lo ha comentado también Joaquín... ...¿cómo van cómo va las obras allí... ...¿qué hay de nuevo allí para los vecinos de su barrio. Pues lo principal es que parece ser... ...que un boletín oficial del Estado... ...ha dicho que hay dinero para eso... ...que antes a lo mejor no lo había... haya ni idea pero que hay un dinero... ...está claro que si la... Eh, ...habrá que empezar por aquí... ...pero luego seguirá si para adelante... ...el convenio 2006 indicaba que es de los dolores... ...hasta no duermas... ...dinero... ...parece ser que hay... ...entonces lo que habéis prestado Joaquín... ...es que hay una licenciación de unos constructores... ...que tienen que decir, pues yo aporto... ...yo digo que vale haber tanto dinero... ...y se lo tienen que dar... ...que han dado un tiempo... ...para que lo piensen mejor... ...y no sea una locura de decir... ...yo en cinco millones de euros te lo hago... ...cuando son 10 ...es lo que está comunicando Joaquín. Para la gente de alcantarilla de, de ...que también apoya esta lucha... ...que tanto ha hecho aquí... ...igual, una respuesta... ...el límite lo ponemos en una norma... ...o en alcantarilla? Pues por desgracia... ...los límites se nos vuelven locos... ...la alcantarilla lo quiere fuera de, la, de la alcantarilla... Lo que mejor sería que llegara más carta hasta el Carmen... ...que entonces hiciera, en vez de seguir para adelante... ...fuera para atrás, fuera como fuera una estación Termini... y ...terminara en, en, en Murcia, no siguiera para adelante... ...pero la realidad es que el convenio 2006... ...es entonces no duerma y a no ser que nuevamente... ...que sigamos con ese convenio... ...y esa desgracia que le viene a la alcantarilla... ...pues los técnicos pueden inventar algún, algún formato nuevo... ...que alegre a nuestros vecinos de Alcantarilla... ...como a nosotros nos ha alegrado... ...que con el Partido Popular... El, el ...Antonio por favor, ¿te puedes alejar para allá un poquito... ...que estoy hablando yo? Venga. Sí hombre, sí, padre, venga No es por padre. nada, es por... ...puedes no hablar pero un poco más allá... ...el... ...Alcantarilla la propuesta es... ...el, el, el tren fuera de Alcantarilla... ...es que hace una estación en, ...en el cerca del Reguerón... ...y que pasara eh, la vuelta del Reguerón... ...entonces para eso tenía que llegar a Murcia... Terminaba en Murcia el AVE, daba para atrás y todo por el reglón debería pasar. Porque ahí tiene lo que es la autopista, que al tener la autopista o salta por arriba salta por abajo. Esperemos que cuando lleguen a Alcantarilla, nuevamente los técnicos le den una solución, porque por supuesto no queremos nada malo para nuestros compañeros de Alcantarilla, jamás. Pero ahora mismo, aquí los, los límites se ponen en Nondorma. Los límites, por desgracia, están en nonduermas porque comiendo de un 6, se están en duermas. El soterramiento es hasta no en sigue una parte soterrada en Alcantarilla, eh, lo pasa que cuando llega a las tejeras, ese, esa zanja que hay va elevándose, hace, hay una división. A ver cómo esa división se puede integrar en las tejeras, es lo que habría que ver, pero nuevamente es una cosa más lejana, pues entonces, yo lo que veo ahora mismo es que me abran la, las obras de hasta aquí, hasta en Santiago del Mayor, de que esa Vivalva, que es la segunda, esté ya funcionando, que está más que la parte, ahora mismo, trabajando en la parte sur de, de la orilla de, de la vía, que trabaja en la parte norte, y nos traigan más Vivalva. No han dicho los, los trabajadores que a lo mejor en la semana que viene, a final de semana que viene, viene otra, otra tercera Vivalva. Pues todo eso, pero yo quiero verlas, verlas, entonces la fiscalización de los vecinos es ver cómo funciona. Ya he visto que los camiones están sacando mucho balastro, que es que hay eh, que están haciendo apertura para que el camión les sea más fácil de trabajar y están trabajando ya el camión en el interior, ya no es la bala que saca las cosas. Y lo más principal, los vecinos que viven en la orilla de la vida, dos o tres vecinos con los que he hablado, me están comunicando que están contentos, que, que el movimiento realmente es real y que pasa hacia adelante. Entonces, igual, también me adelanto a preguntas posibles, ¿no? Que aquí no estoy leyendo los, los comentarios, pero... Igual que se le pide a la gente que se preocupe por San Pío y Barrio Mar, en vez de solamente por su barrio, también habrá gente que diga que se quiere preocupar por las cantarillas, aunque no sea su barrio también, ¿no? Y dice, puesto que ya se preocupa. Por eso, al final, aunque no es una asamblea, la gente habla y tiene que expresarse. Y tú me estás preguntando por alcantarilla y es lógico que se pregunte por alcantarilla. Y hay que escucharlo y acasar la cabeza porque no podríamos, si no le damos la solución, es un dolor. Y, lo, y por ejemplo, también, claro, en Totana también llevan, hoy con, con hoy 13 días encerrados, ¿no? Esto es algo que afecta no solamente a un, a un tramo. Entonces, hay, claro, está esa contradicción de no hay que preocuparse solamente por tu barrio, sino también por los barrios de al lado... ...pero eso de poner un límite en un barrio concreto... pues, o en, un, ...o en una pedanía concreta... ...habrá personas que digan... ...pues eso no lo alcanzo a comprender ¿no?... ...yo no puedo poner límites a nadie... ...por eso digo de que fiscalizar las obras... Eh, ...las que tengo aquí cercanas a Santiago del Mayor... ...porque es lo que estoy viendo... ...la parcería no la quiero pero tampoco voy a verme loco ella y no voy a meterme con el partido que gobierna ahora mismo por la pasarela, lo que sí voy a estar vigilante de que la habrá aquí, y por supuesto a Totana hay que acompañarlo a estar allí, pero me gustaría acordar más para explicar más las cosas, lo que estoy diciendo en Totana muerte. Estoy a muerte con Totana y estoy a muerte con Alcantarilla, no puedo decir otra cosa contra ellos, decir que tengo que decir que ayudarlo es lo que sea posible, pero no sé, no sé más. Entonces, ¿qué quiere para ayudar que tiene que decirle que no hagan las horas aquí? ...no podría decirlo... ...por ejemplo, a la gente de Totana... ...a la gente, ¿no?... ...a la, a la vecindad allí... ...y a la de la Alcantarilla... ...a la que todavía no se haya movilizado... ...¿qué le dirías tú para que se movilicen?... ...que salgan a la calle... ...como estamos diciendo aquí... ...y aunque eh, las palabras no nos gusten... ...que las comuniquen... ...y que los medios somos nosotros... ...y que digan cada uno lo, lo que piensa... ...aunque no nos guste... ...que salgan a la calle... ...y en Totana por supuesto... ...que acompañe a los vecinos que están encerrados... ...o como quiera están durmiendo allí en el ayuntamiento... ...que lo acompañen... Que, ...que el apoyo es fundamental y la suma... ...entre todos al final ya hará un consenso... ...y encontrarán, cada uno encontraremos nuestro camino... ...y la decisión que es mejor tomado... ...pero que salgan a la calle... ...salgan a alcantarilla... ...que estén allí con lo de la... ...con las tejeras... ...que vayan a Totana... ...que duerman con ellos... ...y que sientan ese calor de ellos y, y, y su inquietud ...hay que estar allí con ellos. Muy bien Paco, pues vamos a ver... ...cómo evoluciona esto... ...a fin y al cabo... Esta revuelta a huerta es algo que, que cada vecino decide por su cuenta y riesgo lo que hace, ¿no? Prueba de ello es que en agosto la gente vino aquí, ¿no? Cuando es dificilísimo, con el calor que hacía, con, con que también mucha gente estaba en la playa, ¿no? Estando en, en un país de envidia, que uno puede decir, sí, mientras el otro está en la playa yo voy a estar allí. Anda y, que, y ya me espero septiembre. Y aún así la gente decidió por su cuenta que va a venir y esto ha estado... Eh, ...la plaza aquí llena, digamos, eh, todos los días... ...pues seguiremos en la lucha, seguimos en la lucha. Sí, seguimos sí, en la lucha, es decir, que ya Joven Contreras dijo... ...cuando se vio con, tanta, con esa nube, esas 50.000, 20.000 que se de Murcia... ...que le gustaría con dignidad saber controlar ese movimiento social... ...es muy difícil, es, es imposible, no es imposible, nunca ha sido imposible... ...es muy difícil... ...pero hay que estar en la calle para... ...para esos tonos grises, negros, los azules... ...y aguantarlo y está yo... ...pues a Cecilio le agradezco esta oportunidad... ...porque me dejo los martes y los jueves... ...y te busco como un loco... ...para, para expresar lo, lo que siento... ...y esto es una maravilla". Hay yo que como ves, Yo aquí como ves, muestro lo que hay, eh... ...o sea, cuando hay alegría, alegría... ...cuando hay debate, debate... ...cuando hay discusión, discusión... ...cuando hay música, música... Cuando hay pipas, pipas, si hay radiovía y hay patatas cocidas, pues hay radio vía y hay patatas cocidas. Aquí, si pedimos transparencia al gobierno, los primeros en ser transparentes somos nosotros. Por eso deciste, aunque no esté en una asamblea, pues hay que decirlo para que no, no salgamos de palma, pero que la gente que hable es, es bueno, que si con sus sentimientos eh, estamos de acuerdo con todo. Porque tú me preguntas por Alcantarilla y la ahora parece ser... ...como creemos que estamos consiguiendo nosotros... ...pensar en Alcantarilla que lo vamos a enterrar a ellos... ...pues es doloroso, que mi beneficio sea el dolor de ellos... ...por realmente pues no lo quiero, ¿cómo voy a querer yo eso? Eso es lo que eso es lo que se ha criticado aquí de otra gente de Murcia... ¿no? ...que decía que el beneficio del AVE para ellos... ...era el dolor nuestro, y de, de bueno nuestro... ...de, los, de la gente que, vi, que vive aquí, y se criticaba eso... ...entonces ahora poner en práctica lo que se ha criticado... ...sí, sí que sería... Un tanto curioso pues bueno yo no sé el, el, pues bueno las dos están para para soñar pues bueno cuando si sí, vamos a conseguir a Santiago Mayor si sí, sigue adelante, cuando ven ellos así los ingenieros inventan algo un agujero negro en el que podemos traspasar la, los, los límites de todo sea en alto sea en bajo y le podemos dar solución a la cantería está claro de que nos buscaremos con ellos y con los de Dudana igual intentar comprender exactamente ...porque para ...para apoyar más lo que, hay que ...es comprender más sus problemas... ...entonces es muy fácil decir estoy con ellos... ...pero si no sé más... ...pero claro para saber más... ...le quitas el tiempo a esto... ...y entonces heredamente el dolor de no poder... ...acompañar más a nuestros compañeros de Otona... ...y a compañeros de... alcantarilla, de, Cantarilla porque Juan, Juan Vicente nos dijo de, de... ir a dormir allí... ...pero es que no, no, no, no, no los vi yo... decir que estoy aquí... ...y sé que necesito, creo que... Tengo que estar aquí y a la vez siento no estar en Totana. Entonces, Totana, de verdad, que, que, que, que no sabemos cómo, pero queremos, pero quisiéramos en tantas partes. Pero yo creo que ellos deben entender también que si estamos luchando en un sitio y estamos luchando por unos principios, ese principio le sirven a ellos. Si luchamos por una, una idea, un principio, le va a servir por la alcantarilla y lo va a decir Totana. Y si conseguimos. Nuestro convenio de 2006 está claro que nos vamos a volcar en el alcantarilla. El tren fue de la alcantarilla y nos vamos a volcar en que Totana, esos vecinos que le quieren tirar la casa, sus casas se las respeten. Eso está claro, pero realmente ahora mismo ustedes con el corazón desde cómo podía mmm, ayudar a Totana. Entonces a los totaneros que la acompañen a la alcantarillas que estén en la calle y, y que hablen, y no tengan miedo a hablar y, y a expresarse. ...está claro, Paco, que, que cuando uno está en su huerta... ...tiene que recoger la cosecha o labrar la tierra por un sitio... ...y mientras tanto no lo está haciendo por otro, eso está claro... ...pero también cuando son muchas personas las que cuidan la tierra... ...uno puede estar labrando por un lado, otros por otro... ...al igual que aquí hay mucha gente que viene unos días... ...y otros días descansan, pues yo, yo confío muchísimo en la gente... Confío en que antes pues, la gente en Totana se movilice más, que la gente de Cantarilla se movilice más, pero también que la gente que está aquí y que quiera apoyar, pues que por supuesto también lo haga, apoye, porque no hace falta que sean todas las mismas personas que están aquí, las personas que vayan hacia esos lugares o que le dediquen tiempo a, a Totana, a... ...alcantarilla o incluso a otros lugares, ¿no?... ...pero confío en, en, el, en el grupo, confío en, en la gente, Paco... ...tú confías en la gente, Paco. Yo también confío en la gente, de que... la verdad que yo he decidido este verano, este julio y agosto... ...dedicar aquí los martes y los jueves... ...podría haber dicho indicarle un día a Alcantarilla... ...y un día a Totana, pero... ...no, no, perdonadme... ...pero que yo no lo haga... Invito a la gente que lo que lo medite y el que pueda se decida porque realmente son compañeros que necesitan nuestro apoyo y que los tengo en el corazón a, a los dos, por supuesto. Bueno, pues a ver si allí se movilizan porque, de hecho, es un ejemplo que las movilizaciones de aquí han logrado cambios. Entonces, que también se invita desde aquí a la gente a que se movilice allí para que también logren sus cambios. Y una vez que se movilizan allí, pues más fácil um, compartir movilizaciones, ¿no? Sí, sí evidentemente lo que repito es que estamos en una democracia, estamos en una democracia, que hay diferentes partidos políticos, y nuestro voto en unas elecciones dijo que no quería el Partido Popular. Votamos, no creo Popular porque no tenían la mayoría absoluta. Lo único que faltaba es que esos partidos de la oposición se expresaran y lo echaran. Para expresarse y echarse, aparte, el pueblo tiene que estar en la calle y continuamente decirle a esos políticos, si no puede llegar al de más arriba, pero suba a su alcalde pedáneo, suba a su vecino, y decirle que tiene que hacer algo. Y tú tienes que hacer algo que hemos ganado nosotros, no ha ganado el Partido Popular, ha ganado PSOE, Podemos y otros partidos diferentes, cambiemos ahora, o Ciudadanos. Hemos votado democráticamente un cambio la realidad que es eh, al final yo creo que hemos participado en eso y el gobierno nuevo ha sido resultado de esa votación la votación dijo no al partido popular resultado se han juntado los partidos y lo han echado eso no quita de que no nos quitemos de la calle sigamos en la calle observando y transmitiendo y esa multitud de, de cultura de palabras que suenan ahora mismo en las avías que lleguemos a una unión y una fuerza que es increíble en esta democracia Joaquín Contreras dice muchas veces que estamos en una democracia y yo decía no que estamos en una dictadura no, estamos en una democracia allí y, y la democracia ha sido este cambio totalmente de, de gobierno hemos echado a un Partido Popular por corrupto y a lo mejor Partido Popular tiene gente buena y sana pero lo estaba haciendo mal y en la calle Podemos ser, nosotros estar muy satisfechos que hemos sido partícipes de ese movimiento que ha echado a Partido Popular. Hemos echado a Rajoy. Las vías. Santiago el Mayor ha echado a Rajoy. Bueno, sería un buen titular, pero es algo más que eso. Pero bueno, eh, Paco, Paco, Paco, has comido muchas pipas, Paco. Mucha pipa, mucha pipa. Has comido muchas pipas, Paco. Venga. Bueno, Paco, gracias por... Bueno, pues eso, que estamos en el día 344 seguidos de protesta y, y hoy pues ha surgido aquí algún debate en estas vías y bueno, siempre siempre es útil que hayan debates, que hayan... Mira, aquí ahora tenemos... Hay una pegatina de no queremos pasarela y bueno, pues si os parece bien, nos vamos a despedir con, con, la, con este cartel, a ver que lea los comentarios, los comentarios, a ¿eh? Vamos a ver. Disculpadme que no le oí los comentarios que están. Los tengo girados, ¿eh? La imagen se ve bien, pero los comentarios se ven en 90 grados. Vamos a ver si puedo leerlos todos y si no, mañana respondemos. Vamos a ver, no se oye. Vale, espero que luego se haya oído mejor. Hay que venir cada día a supervisar la, la obra. Estaba haciendo por aquí. Exacto, la unión, pero sin pasarela. Aquí esto entiendo que serían comentarios a Joaquín Contreras durante su, su sus palabras. Me lo que pasa, no hay razón para diferencias cuando ha pasado un año de unidad, comenta Sergio Benach. Ironías no, creo que era por el comentario que estaba haciendo aquí en vecino. Decía Loli: En septiembre ya hablamos de pasarela. Sí, eso es lo que han comentado, le he preguntado a Paco y dicen que no se sabe la fecha pero que hay que esperar a septiembre, en el transcurso de septiembre, pero han empezado a soterrar algo ahí, hay un agujero, han retirado, han hecho algunos cambios que espero que estos días nos puedan describir con cierta claridad, pero sí, ha, ha habido diferencias, ¿eh? No es una asamblea, dice ahí todas las asambleas terminan igual. No, no era una asamblea. Esto ha sido una asamblea, ha sido un meeting. Consuelo. No, no era una asamblea, consuelo, en el sentido que no era una asamblea de forma convocada. Es decir, ¿no? que si hay una, se, se le convoca una asamblea, entiendo que habría más gente para opinar pero que, que tampoco hace falta hacer una asamblea para que la gente nos escuchemos y, y opinemos, ¿no? La que va de alcaldesa Murcia, es la nueva dictadora de Santiago el Mayor. ¿Quién es esa? Comentan por ahí. Que contigo espera, no se... espera espera espera pero está Paco. Hablando. sí sí sí estoy, estoy leyendo los comentarios Paco pero es que fíjate tengo que tener la cabeza girada y eso? te das cuenta fíjate el periscope, sí o no ¿Y eso por qué? ¿Te, pero te das cuenta que hay veces que me pueden decir no lee los comentarios por ah, un momento pues, pensaba por un momento pensaba que está... claro es que se me acerca Paco me, me ve que estoy con la cabeza girada y me, y, y me dice ¿Qué, qué te está pasando no, que no te preocupes. espera vale. espera sí. espera Paco a ver yo desde la distancia no lo veo tan mal de hecho soy un buen ejemplo claro de acuerdo. Otro que tal, que no lee cómo nos pasamos por aquí, no sé a quién te refieres, Consuelo, espero que a mí no. Y si a mí, pues tampoco pasa nada, me lo dice y qué problema. Si viviera en este lado de la vía, entiendo que es que sería alguien de que estaría en un comentario. Si, tuviera, si vivieras en este lado de la vía, a ver por dónde pasarías con la bici, Paco. Ah, vale, eso pasa a tus seguidores. No sé eso, ¿a quién va? Hola Cecilio, buenas noches. Una tortícolis. Buah, pues sí, en serio, ¿eh? Si pudiera hacer una imagen de... Por eso, al principio, si os dais cuenta, al principio de esta retransmisión, decía, se ve bien, se ve bien, y no pude hacer bien la, la introducción, porque eh, yo, ve, yo veo los comentarios girados. ¿eh? Veo que los corazones van de derecha a izquierda, en vez de ir de abajo arriba, ¿no? Y parece que ser que la retransmisión se ve bien, sí se ve bien bueno, pues yo tomé un poco la palabra pero por, por intentar mediar ¿eh? tampoco es que vaya a tener razón En más de una ocasión voy a decir estupideces ¿eh? o sea, eso tenerlo en cuenta así que cuando lo haga, pues yo además confío en que me lo vais a advertir en que me lo vais a advertir y yo por eso puedo hablar con tanta tranquilidad porque soy humano, digo estupideces y ...y estoy, estoy tranquilo eh... ...pues... ...nos vamos a despedir... ...este martes... ...insisto, desde junio de 2012... ...concentraciones todos los martes... ...y... ...y desde septiembre del 2017... ...del, del año pasado... ...del año pasado... ...del año pasado... <ríe> eh, ...las concentraciones son diarias... ...son diarias... Bueno, ya veis, quedan poquitos vecinos en esta plaza del soterramiento, denominada así por los propios vecinos, y nos despedimos, ¿vale? Mañana más, Murcia no se parte, Murcia se comparte. Aquí se comparte todo, se comparte las conveniencias y las diferencias. Aquí se comparte todo. Y hoy, pues un día para compartir pues, esas diferencias. Y aquí pues hay un, un grupo de. Hay una serie de vecinos que no quieren pasarla sobre todo los que viven más cerca. Y que dicen pues lo que pone ahí en, esa, en ese cartel. Y con él no, nos despedimos. Consuelo, Viaquingos, Marco, Loli, Sergio, San Antonio, Pepe, Mari Carmen, Oli García, Jauma, Antonio y tantas personas más que estáis ahí conectadas en directo. Oye, un saludo ya lo sabes, Murcia no se parte Murcia se comparte y a seguir que estamos cerca del año al final al final, la gente está demostrando que los políticos tienen que hacer lo que la gente quiere no darle una carta blanca durante cuatro años y que hagan lo que ellos les da la gana una abrazada desde Murcia desde Murcia, un abrazo. de Va, Murcia no se parte, se comparte. Hasta mañana.